Hola, hola Hola a todos, buen día Hola, hola ¿Qué tal? Buen día a todos A todos y a todas Vamos a comenzar con nuestra práctica de Kinnam del día de hoy Voy a dejar un ratito para que puedan irse conectando, igualmente la clase va a quedar grabada así que bueno, vamos a comenzar con la práctica del día de hoy bienvenidos a todos, es un placer estar aquí compartiendo todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la mañana hacemos práctica de quina. los lunes hacemos directo por transmisión y los miércoles hacemos por link en google meet eh, hoy es 8 mono chikwey o Somatu. entonces el día de hoy pertenece al rumbo oeste, vamos a hacer una práctica de introspección es una práctica un poquito más tranquila que la última vez el rumbo oeste nos propone el elemento agua, ir hacia nuestras profundidades, hacia la introspección, hacia este trabajo de nuestras emociones y la recuperación energética. Esta recuperación energética es para ahorrar energía, para utilizarla en las técnicas nahuálicas, como por ejemplo la, recapit la recapitulación, que es la técnica que vamos a, a trabajar hoy. Eh, vamos a utilizar una de las técnicas de recapitulación que se llama Ishiloa, deshaciendo los pasos, que es recapitular los eventos que recién acaban de suceder. Así que vamos a recapitular desde nuestra mañana hasta nuestra sesión, hasta el momento presente. Nos vamos a basar hoy como postura central en la postura del Chilam Teomama, el conocida como el profeta. Entonces, es fundamental, como siempre hacemos, la preparación de nuestro cuerpo Así que vamos a trabajar mucho primero en la preparación y en la adaptación del cuerpo para luego entrar en esa postura central de la práctica y luego vamos a finalizar en, en una postura del rumbo central que voy a mostrar dos opciones, dos variantes porque ya que la práctica es eh, así transmitida en vivo el que no pueda realizar la postura de la llama eh, lo que vamos a hacer eh, es realizar la postura del pano, eh, el puente pero la variante más simple entonces voy a mostrar las dos opciones y cada uno va a poder elegir lo que, lo que su cuerpo pueda llegar a realizar hoy cualquiera de las dos posturas va a estar perfecto la idea es terminar con una postura del rumbo central acompañando esta introspección de, y esta recuperación energética del rumbo oeste utilizarla Justamente para esto para este retorno de la conciencia que implica las posturas del rumbo central. Así que bueno, vamos a, a comenzar con, con nuestra práctica del día de hoy. Como les dije, va a ser un poquito más tranquila, así que bueno, los voy a invitar a que nos vayamos poniendo de pie para comenzar con nuestro, con nuestro saludo. A ver si... Si alguien me podría decir si, si se ve y se escucha bien, aunque sea ponerme una, un, como una manito o algo, sería genial. Así sé que se está escuchando bien como para, para comenzar, si es posible, si pueden ahí comentar. Entonces ya me quedo tranquila porque después ya no me voy a volver a acercar demasiado a la computadora. Ah, genial. Gracias, Paloma. Qué lindo saber que estás ahí del otro lado. Qué bien. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra práctica del día de hoy. Vamos a colocarnos en postura de pie. Como realizamos siempre, nuestros pies van a quedar paralelos entre sí y son los bordes externos, las líneas externas de nuestros pies los que marcan esas líneas paralelas, buscando alinear nuestras rodillas con los segundos dedos de los pies, buscando alinear nuestras caderas, hombros, que el cuerpo por la parte posterior también crezca y haya distancia entre hombros y orejas, vamos a separar bien los deditos de los pies, abrir, que tomen su espacio, lo mismo en los dedos en las manos, rotamos los hombros hacia atrás y hacia abajo abriendo el pecho, elevando levemente el esternón abriendo axilas frontales y ahora para la toma de conciencia del día de hoy vamos a comenzar con un macho manas, con un gesto manual que lo vamos a utilizar a lo largo de nuestra práctica del día de hoy que es el de Koshikali, es el cuenco del vaso de las águilas que vamos a utilizar en la postura central de Teomama el profeta entonces vamos a colocar nuestras manos juntas simulando un cuenco puede quedar la mano derecha por sobre la mano izquierda los dedos pulgares tocándose y este cuenco lo vamos a ubicar sobre nuestro vientre bajo sobre donde se ubican nuestros centros perceptuales eh, primordiales los centros perceptuales raíces eh, los cuellos, colos, el justo en, el, en la zona de nuestra pelvis perineo y justo en la zona del abdomen bajo. Entonces vamos a colocar este cuenco, es una forma de llevar nuestra atención y canalizar nuestra energía y vamos a estar trabajando desde estos cuellos. Entonces llevamos la mirada hacia el frente y vamos a cerrar los ojos, entrando en contacto de esta manera con el momento presente con nuestra atención, sobre sus cocuelos, sobre sus centros perceptuales y sobre estar aquí y ahora. Vamos a permitir que los músculos faciales se aflojen, que se relaje la cara, los hombros, levemente nuestras rodillas, que haya una microflexión lleven la atención a sus manos Hacia dónde está llenando su energía Y dejen que el cuerpo respire de manera natural Entramos en observación de esa respiración Entramos en observación de nuestros diferentes vehículos Cuerpo, emociones, mente, energía vital Y desde el centro ese movimiento que todo lo conecta que todo lo transforma Que todo lo une Me conecto con el momento presente Para comenzar con nuestra práctica Desde un lugar de introspección Desde esas profundidades De nuestras aguas De nuestras emociones vamos a predisponer a recuperar nuestra energía manteniendo ahora este gesto en nuestras manos vamos a voltear nuestra cabeza así como está rotándola hacia el lado izquierdo permitiendo que se abra mayoritariamente el canal respiratorio del lado derecho manteniendo los hombros bajitos y vamos a continuar respirando normalmente. Vamos a hacer cuatro respiraciones naturales, con el mentón por arriba del hombro izquierdo. Estimulando la apertura de esta respiración más fría, más activa. Hacia el, hacia el lado central y volvemos ahora sobre nuestro hombro derecho estimulando la apertura de nuestras vías respiratorias y la narina del lado izquierdo perdón, la de la derecha la más caliente, esta es más fría esta es la que nos genera la calma la quietud, la introspección cuatro respiraciones entonces mirando por arriba del hombro derecho cuando terminen esas cuatro respiraciones vamos a ir pasando por el centro otra vez, inhalando y al exhalar vamos a soltar el macho humana vamos a abrir los ojos y nos vamos a preparar para realizar nuestro saludo naucampa. En entonces vamos a jalar la energía de la tierra y vamos a colocar nuestras manos en el centro de poder tomando y adoptando esta postura básica para nuestra práctica inicial Techmakawa Naucampa, solicitando permiso a los cuatro rumbos vamos a inhalar cruzando el puño derecho hacia el hombro izquierdo concentrando nuestra energía y al exhalar extendemos ese brazo hacia el frente abrimos la palma, extendamos el corazón, la práctica abriendo el rumbo este, el rumbo la Tlaustlampa donde muere la energía masculina, el rumbo de la luz conecto con esa energía para mi práctica el día de hoy y luego la jalo hacia mi centro de poder. Manteniendo el pecho abierto, la columna erguida, coxis hacia la tierra y coronilla hacia el cielo, paso el peso sobre el lado izquierdo y llevo el pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalando elevamos los talones y al exhalar damos un cuarto de giro hacia la izquierda, depositando talones hacia la tierra. Inhalo, concentro la energía, cruzando el puño derecho hacia ojo izquierdo. Exhalo, ofrendo el corazón, la práctica, extiendo ese brazo. Abrimos el rumbo mi trampa, el rumbo norte, el rumbo del elemento aire, el rumbo de los chamanes, difuntos y profetas. Vamos a conectar con esa energía, con esa sabiduría. Desde un lugar de unidad, de respeto por todo lo que hacemos, con nuestro propio cuerpo, nuestros vehículos. Voy a traer esa energía hacia el centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo, elevo talones. Exhalando, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, concentro la energía cruzando el puño. Exhalo, extiendo el brazo, freno el corazón, la práctica. Hacia el el rumbo que rige la energía del día de hoy. Chiquín, el Maya. Es el rumbo oeste, el rumbo donde muere la energía femenina, el rumbo del agua, de la oscuridad. Vamos a traer nuestra energía hacia el centro del poder. Llevo mi derecho por delante de izquierda, inhalo y luego talones, exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, pulso el puño, exhalo, extiendo el brazo, prendo el corazón, la práctica. Ahora hacia una lámpara, el rumbo de las espinas, el rumbo de la tierra, de todo lo que está vivo, todo lo que nos rodea, reconociendo y reconociéndonos a la vez. traigo esa energía hacia mi centro de poder llevo pie derecho por delante del izquierdo inhalo, elevo talones y al exhalar damos un cuarto de giro hacia la izquierda y otra vez depositamos talones en la tierra vamos a estirar los brazos y ahora vamos a comenzar a aflojar todo el cuerpo en este muelleo que hacemos siempre relajando todas nuestras articulaciones, musculatura vamos a empezar a rebotar desde talones hacia la tierra en tres tiempos, acompañando y estimulando nuestra respiración para luego empezar a estimular nuestros huesos. entonces vamos a empezar a sacudir el cuerpo en ese rebote hacia la tierra tres tiempos para inhalar por la boca tres tiempos para, para inhalar por la nariz perdón, y tres tiempos para exhalar por la boca entonces vamos a comenzar Sacudiendo todo, todo el cuerpo que no nos quede nada, sin sacudir, sin relajar, sin estimular. Y ahora, despacito, vamos a ir deteniendo ese movimiento, suave, lento, vamos a ir cambiando la respiración. respiraciones intercostales tratando de que esa caja torácica se mueva en 360 grados vamos deteniendo otra vez tomamos esa energía la colocamos en nuestro centro de poder y ahora ese movimiento es como que queda interno y esa respiración como si saliera del centro de nuestra palma de la mano derecha Vamos a colocar esa palma abierta justo enfrente de nuestro cuello raíz, colo, sin tocar el cuerpo, es como que dejamos un pequeñito espacio, coxis es orientado hacia la tierra, el, la mano no toca el cuerpo y desde acá vamos a empezar círculos en el sentido antihorario, hacia la izquierda y hacia arriba, a medida que ese movimiento que estaba realizando antes de manera externa, se hace interno. Entonces desde aquí vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de percibir esa estimulación. Teniendo en cuenta que toda esa energía con nuestras manos movilizamos un montón de energía con nuestro cuerpo. Vamos a conectar con esa energía del centro de la palma de la mano derecha. Y todo este recorrido por nuestro cuerpo a lo largo de nuestros centros perceptuales. Estimulándolos, abriéndolos. Hasta que se expandan y desaparezcan, elevando esa energía de... Los cuellos más bajos hacia el corazón y luego hacia el cosmos. Podemos continuar inhalando por nariz, exhalando por la boca o hacer respiraciones nariz-nariz. Vamos a subir la mano un poquito más hacia el vientre bajo y continuar con esta estimulación. Traten de percibir qué es lo que está sucediendo, sensaciones más sutiles, tómense su tiempo, noten que no haya mucha presión en su puño izquierdo, la muñeca tiene que estar relajada, mantener el pecho abierto, vamos a seguir subiendo la mano un poquito más hacia nuestro ombligo, hacia y bandera. a medida que continuamos respirando profundamente, consciente. Vamos a continuar subiendo la mano un poquito más hacia Soche tu la flor, nuestro corazón. Como decía, como dice el libro de las antiguas palabras, que aprendamos a percibir primero todo con nuestro corazón. De ese modo nos convertiremos en cortecas. Hábito y costumbre de experimentar todo con nuestro corazón. Vamos a seguir subiendo hacia nuestra garganta, hacia Topili, Nuestro bastón de mando, nuestras tomas de decisiones Que tengan coherencia con ese latín, con ese corazón Que haya unión Y también permitir que se abra nuestra voz, que se liberen nuestras emociones Que se libere lo estancado Vamos a seguir subiendo hacia el y la Gema Los procesos mentales que también tengan coherencia con nuestras palabras, con nuestro corazón Que nuestro sentir, decir y pensar tenga coherencia Vamos a seguir subiendo ahora la palma por sobre nuestra coronilla, Tepat ese cuchillo de pedernal, ese poder de discernir, de conectarnos y ser este canal, ser este puente entre lo material y lo invisible, todo lo que nos rodea ser como esa serpiente que se quiere elevar, entendiendo su plano material, buscar lo divino en nosotros buscar Esa conciencia un poco más abierta, ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo que perciben nuestros cinco sentidos. Vamos abriendo un poquito más ese círculo sobre nuestra cabeza, un poco más, más, más, hasta que se extiende nuestro brazo, se extiende nuestras piernas. Llevo la mirada hacia arriba, largo toda la columna y luego jalo la energía que me pertenece, solo lo que me corresponde, lo justo y necesario, y lo vuelvo a traer directo hacia mi centro de poder. Excendemos los brazos, en este otro gesto de recepción, juntando todos los dedos, apuntando las palmas hacia el frente, se lía, conectando con la tierra y con el cosmos. Con la, tierra, con la tierra a través de nuestras plantas de los pies firmes hacia la tierra con una larga como acá, como una caña y desde ese cuchillo de pedernal proyectándome hacia arriba que la energía fluya a través de nosotros recuperando lo que es nuestro Inhalando, empezamos a elevar los brazos por los lados del cuerpo. Colocamos mano izquierda por arriba de mano derecha. Exhalando, comenzamos a descender los brazos por el centro. Flexiono levemente las piernas, inhalo, elevo. Exhalo, pongo mano derecha por arriba de mano izquierda, empujo. Y continúo unas veces más moldeando nuestra respiración, dándole un ritmo, conociendo, encontrando ese ritmo y viéndome a él, A trabajar con una postura, un ejercicio que le decimos el péndulo. Esto también nos ayuda a entender mucho cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio, estimular nuestra propiocepción y a atender a nuestra interocepción, nuestras señales internas del cuerpo. Entonces vamos a realizar bien nuestra forma de estar de pie, distribuyendo el peso del cuerpo en ambas plantas de los pies. Y manteniendo la columna erguida, sin que haya ni flexión ni extensión de la columna, ni flexiones laterales. Dejo la columna como está. Voy a llevar todo el peso del cuerpo hacia adelante, hacia la punta de los dedos de los pies. Y luego lo voy a llevar el peso hacia atrás, casi como estoy a punto de caer para atrás. Pero siempre estamos como si fuéramos una tabla, llevando el peso hacia adelante y llevando el peso hacia atrás. Como si fuéramos un péndulo, literal entonces voy acercando el pecho hacia adelante luego hacia atrás, el que se anima lo puede intentar hacer con los ojos cerrados quizás va a un poco más reducido pero con los ojos cerrados y esto nos va a ayudar a que toda la musculatura más profunda se empiece a activar, nuestro centro se empiece a activar el cuerpo hace todo lo posible para mantenerse de pie y se despierta desde la superficie de la piel hasta lo más profundo. Preparando para la primera postura que vamos a realizar del lanzante. Cuando ya lo hicimos varias veces, vamos a ir deteniendo el movimiento del centro. Y vamos a hacer lo mismo hacia un lado y hacia el otro. Sin que haya desplazamiento de caderas. Manteniendo esa forma Lado y lado Lo podemos hacer un poquito más lento Si queremos Si nos es difícil Van a notar que para que no haya ningún tipo de flexión Ni extensión El centro del cuerpo se activa muchísimo Y eso es lo que estamos buscando Esa toma de conciencia desde nuestro centro Esa toma de conciencia De las fuerzas opositoras Que nos mantienen En equilibrio, en balance Ahora vamos a ir hacia adelante Hacia un costado y hacia atrás, y vamos a empezar a dibujar círculos círculos cada uno con la amplitud que pueda llegar a mantener noten cómo el peso va cambiando mayoritariamente en los talones cuando vamos hacia atrás sobre metatarsos y dedos de los pies cuando vamos adelante ese cambio de peso que es lo que produce en el resto del cuerpo, en la columna detengo el movimiento y voy hacia el otro lado Toda mi atención está en esas sensaciones más sutiles Esas sensaciones que a veces no nos tomamos el tiempo de observar, de percibir de Empezar a escuchar y a entender las señales de nuestro cuerpo Que siempre nos habla primero antes que nuestra mente Luego vamos a ir buscando nuestro centro Hasta detener el movimiento despacito lento cuando ya encontremos ese centro ahí nos vamos a estabilizar queda mirando un punto fijo vamos a ir pasando todo el peso del cuerpo hacia nuestra pierna izquierda y vamos a levantar el talón de la pierna derecha voy a dibujar un medio círculo hacia adelante con mi pie derecho hasta que el pie quede justo por delante del pie izquierdo Nosotras. Cuando ya quedo delante del pie izquierdo, abro las palmas hacia el frente y voy trayendo ese pie cerquita hasta que el, el metatarso del pie derecho pisa el empeine del pie izquierdo. Estoy posada sobre mi pie izquierdo. Y desde acá vamos a empezar a hacer unas respiraciones. Voy a inhalar y al exhalar voy a flexionar como si me estuviera sentando en un banquito retirado hacia atrás y luego al inhalar voy a volver a levantarme entonces lo muestro de costado con el coxis hacia la tierra. me voy a sentar y cuando me sientas hacia atrás como siempre digo no me vengo para adelante con las rodillas porque de esa manera la fuerza la hacen las rodillas y no la musculatura de mis piernas me siento hacia atrás inhalo y levanto me siento hacia atrás inhalo y levanto y continúo haciéndolo varias veces más inhalo, me siento exhalo y levanto Inhalo, siento, tratando de mantener la columna lo más erguida que pueda. Estoy con esa conciencia hasta la punta de los dedos en mis manos. No dejan las manos ahí flojitas, ninguna parte del cuerpo se queda libre de atención. Luego detengo el movimiento cuando terminé de inhalar y estirar esa pierna y voy subiendo la pierna derecha por la cara frontal de la pierna izquierda. Subo, subo y cuando llego hasta donde puedo voy a abrir la pierna derecha ubicándola por la cara interna de la pierna aquí es bien importante crear una fricción, otra vez dos fuerzas encontradas mi músculo interno empuja hacia adentro y mi pierna derecha empuja hacia el lado contrario de esa manera estabilizo la postura, estabilizo las caderas cada uno hasta donde puede es por arriba de la rodilla o por debajo, nunca sobre la rodilla eso es bien importante para no lastimar la articulación entonces desde aquí Vamos a colocar este gesto, de, gesto manual, macho manas, de antenas, de conexión. Entonces, cuando ya estamos en la postura, coloco el gesto manual y voy a llevar la mano izquierda hacia el centro y la mano derecha hacia la derecha y voy a apuntar hacia la tierra, hacia el piso. Las dos manos apuntan hacia el piso. Y ahora, el que quiere y el que puede, vamos a comenzar con la respiración barredera llevando la cabeza en este movimiento que hicimos al comienzo de la práctica, pero de manera dinámica. Entonces vamos a llevar la cabeza sobre nuestro hombro izquierdo. Aquí vamos a inhalar profundo. Y al exhalar vamos a ir soltando el aire a medida que vamos volviendo con la cabeza hacia el centro y hacia el lado derecho. Cuando termine de soltar todo el aire sobre el lado derecho, voy a inhalar y luego voy a exhalar pasando la cabeza otra vez hacia mi lado izquierdo. Esto es opcional, es como el reto de la postura. Cada uno pueden agarrarse a una pared, pueden dejar la cabeza mirando al frente, pueden dejar la cabeza mirando hacia el costado. La idea es hacer esto tres veces, el que puede y el que quiere también hacer el intento, probar ya es una forma de realizar la postura o el ejercicio entonces cada uno tres veces y luego cuando volvemos al centro vamos a detener el movimiento de la cabeza y vamos a desarmar tal cual armamos la postura voy a estirar los brazos hacia los lados libero el gesto Llevo la rodilla hacia la cara frontal y la deslizo por ese pie. Siempre desarmo lento y suave. Voy a dibujar ese medio círculo que dibujé al entrar. Y luego descargo pasando el peso sobre la planta del pie derecho. Y ahora vamos a hacer unos círculos con el tobillo izquierdo, con el pie de base. Relajando un poco esa articulación. Las posturas de equilibrio en una pierna nos ayudan muchísimo a fortalecer todo lo que es tobillo, rodilla, cadera. Entonces, si están recuperándose una lesión, de hecho, nos ayuda. El tema es que no haya dolor. Si hay alguien que tiene dolor o una lesión muy reciente, sí, no es recomendado. Pero si hay alguien que está en recuperación, son muy recomendadas. Vamos a hacer hacia el otro lado ahora. Muevan también los deditos. Puedo sacudir. Y luego empiezo otra vez, despacito, con conciencia y lento, sobre el lado derecho. Voy a levantar el talón del pie izquierdo. Dibujo un medio círculo hacia adelante. Apoyo la zona de metatarso del pie izquierdo sobre pie derecho Estiro los brazos, las palmas Y acá vamos subiendo, subiendo, subiendo la pierna por, Ah, perdón, primero vamos a hacer lo de las flexiones <risa> Ya me estaba saliendo un paso Entonces, vamos a inhalar Y al exhalar, me siento manteniendo la columna lo más erguida que puedo Hacia atrás, siempre hacia atrás Exhalando, voy hacia atrás Inhalo, subo. Exhalo, me siento hacia atrás. Inhalo, subo. Y así varias veces. Estabilizando, trabajando con esto de encontrar nuestro centro. Estimularlo. Al exhalar bajo, al inhalar subo. Luego detengo el movimiento y ahora sí, vamos a empezar a subir la pierna por la cara frontal hasta que la ingreso por el costadito, abro la cadera, chequeo que exista esta fricción y ahora desde aquí vamos a colocar nuestro gesto manual de antenas y ahora vamos a llevar nuestro brazo derecho hacia el centro el izquierdo hacia el piso y ahora solo el que quiere y el que puede realizando la respiración barredera vamos a llevar el mentón por sobre el hombro derecho voy a inhalar bien profundo y al exhalar voy a ir barriendo con la respiración pasando por el centro hasta llegar a mirar por arriba de mi hombro izquierdo luego inhalo en el lado izquierdo y vuelvo exhalando sobre el lado derecho y así tres veces. del universo nos conectamos a lo invisible fluimos con el movimiento cuando terminamos esas tres respiraciones la cabeza vuelve al centro detengo estiro los brazos vuelve esa pierna por la cara frontal la deslizo y luego despacito hago ese medio círculo paso el peso sobre el lado izquierdo y hacemos círculos con el tobillo derecho círculos hacia afuera, rotación externa, muevo los deditos y luego círculos hacia adentro, rotación interna también movilizamos los deditos sacudan también la pierna acá liberan, hagan los movimientos que necesitan y ahora vamos a colocar nuestro tapete o mat en el piso para pasar hacia la tierra a través de círculos energéticos entonces nos vamos a parar al comienzo de nuestro tapete pies paralelos siempre la postura óptima para el cuerpo de cada uno teniendo en cuenta estas tres líneas centrales de las cuales hablamos siempre dos por las rodillas, caderas, hombros y la tercera justo en el centro del cuerpo atravesando toda nuestra columna tomo la energía de la tierra lo coloco en mi centro de poder y abrimos los puños hacia el cielo, quedarían de esta manera esta vez, ahí entonces, cuando vamos a empezar a generar este movimiento sacropelviano Lo que vamos a hacer es empezar a abrir desde la base del cuerpo Acompañando con el gesto de las manos Voy a ir abriendo los dedos a medida que voy abriendo ese candado energético Y luego va a continuar el movimiento toda mi columna Una vez que empecé desde la base, toda mi columna hasta la cabeza, unos bajitos Ahora el movimiento comienza desde la base también Voy recogiendo cuando voy cerrando los dedos Voy trayendo mi pelvis, la columna va serpenteando, la cabeza también sigue los movimientos. Al inhalar estiro bajo los hombros y al exhalar redondito hacia la tierra voy cayendo hasta que las manos tocan el piso y al tocar el piso pueden flexionar todo lo que necesiten para llegar al piso. Arrastro la energía del piso, arrastro por los costados de mis piernas, recogiendo esa energía y exhalando deposito en el centro de poder entonces empiezo otra vez inhalo abro exhalo cierro inhalo estiro exhalo caigo redondito hacia la tierra y así vamos a continuar varias veces y lo vamos a empezar a hacer cada vez más dinámico cada uno el ritmo que le quiera poner está perfecto la idea es ir con el movimiento que no sea tanto desde la mente no desde el sentir cómo vamos trabajando con nuestra propia energía, pero a la vez dándole flexibilidad a nuestra columna, hidratación, lubricación, estamos dando salud, en pocas palabras. Sobre todo en la mañana, es buenísimo hacer todos estos movimientos de hidratación dinámica en nuestra columna. Utilizar nuestros líquidos. con esta conciencia en nuestras manos, habitando esos dedos, recogiendo la energía, llevando, transformando, liberando. Hacemos varias veces. debajo de hombros, rodillas, debajo de caderas, vamos a estabilizar la columna siempre empujando hacia el cielo, estabilizando el centro, abrazándolo desde nuestras costillas y comenzamos con el movimiento dorsal, movimiento escapular, dando esa estabilidad escapular, entonces vamos a inhalar y dejar que el pecho caiga entre, nuestro, este, eh, entre nuestros homóplatos, escápulas y luego exhalando empujo. Inhalo, dejo que el techo ingrese sin flexionar los codos. Exhalo, empujo. Es un movimiento cortito, sutil. La columna sigue bien larga. La coronilla apunta hacia el frente. La cara hacia el piso. A una buena distancia entre los dedos en las manos, separen bien sus dedos. Abran sus dedos. Los dedos mayores, los dedos medios, siguen la línea de sus antebrazos y el resto de los dedos se abren en base a esas, a esas líneas los pulgares se miran sus tríceps que miran hacia atrás, hacia sus muros no hacia afuera entonces de esa manera voy a crear una buena estabilización y no voy a dañar mis muñecas ahora lo que vamos a hacer es, donde están nuestras manos voy a apoyar los codos y voy a alinear igualmente, voy a quedar de manera tal que tenga mis codos debajo de los hombros y de manera tal que pueda agarrarlos por la cara externa porque a veces simplemente lo tocamos pero tenemos que poder agarrarlos para asegurarnos que están bien debajo de nuestros hombros luego vuelvo a colocar los antebrazos paralelos entre sí y desde acá vamos a realizar otra vez el mismo movimiento y noten la diferencia inhalo, ingreso, exhalo, empujo cada uno trate de percibir si, si es que siente o no alguna diferencia si siente que es más profundo menos profundo más rígido se activa o produce alguna otra sensación en alguna otra parte del cuerpo sigue siendo un movimiento bien sutil lo hago una vez más al inhalar es cuando ingreso al exhalar es cuando empujo y ahora todo el movimiento de la columna empezando por deditos de los pies saco poxis hacia afuera y hacia arriba esquiones y luego, y luego arqueo mi columna acá estoy sobre los antebrazos manteniendo, empujando hacia arriba y ahora empujo con mis empeines primero ingresa el coxis, ingresan los isquiones viene mi pelvis hacia adelante y por último voy redondeando, metiendo toda mi columna ahora empiezo desde la base otra vez inhalo, saco isquiones por último la cabeza y continuo, siempre desde la base de mi columna la cabeza va a ser lo último en realizar los movimientos eso es bien importante mantenerlo que sea la columna baja la que inicia y luego el resto de la columna al inhalar es cuando arqueamos como haciendo una maca y al exhalar es cuando redondeamos Haciendo como una montaña, no me acuerdo a quién se lo escuché decir eso. Pero me parece una buena analogía. Entonces vamos abriendo al inhalar. Y vamos a cerrar al exhalar. Y ahora, cuando estemos terminando de exhalar, soltando todo el aire... Me quedo acá estirando toda la columna, ahora sin cambiar la forma de la columna. No la cambie, voy apoyando las manos donde estaban los codos. Entonces primero arrastro una para medir y luego la otra y sigo estirando, sigo estirando. Alargo toda la columna, alargo por completo. Inhalando voy a ir arqueando toda la columna, manteniendo los empeines en el piso. Y desde ahí exhalando me voy deslizando desde mis caderas hacia atrás. El pecho está bien abierto, exhalo, me apoyo y luego inhalo y abro el pecho. Y al exhalar camino con las manos hacia adelante y relajo. Acá como digo siempre, si la cabeza no llega al piso, no importa. No, que no llegue, me quedo acá arriba pero los glúteos se van para atrás. Porque hay veces que con tal de apoyar la cabeza despego los glúteos y me quedo como ahí. Y no. Primero quiero que los glúteos estén súper hacia atrás y si la cabeza no llega simplemente alargo la columna y ahí me quedo. O si la cabeza llega, desde acá me relajo. Continúo respirando. Unas tres respiraciones, nariz, nariz, bien profundas, bajas. Que se sienta como la parte baja del cuerpo se mueve con cada respiración. Y ahora con la siguiente inhalación nos vamos a reincorporar en cuatro apoyos. Y lo que vamos a hacer es estirar inhalando nuestro brazo derecho hacia la derecha, bien rotando el pecho hacia la derecha. Y luego exhalando lo voy a girar hacia el lado izquierdo. Voy a atravesar el brazo derecho entre rodilla y mano izquierda. Voy a apoyar el hombro en el piso. Entonces acá es bien importante esto... El, nuestras caderas que queden arriba de nuestras rodillas que no se nos vengan ahí como para adelante que no se nos vengan como para adelante a los sumo si me queda muy incómodo y el hombro no llega al piso puedo ir nuevamente hacia atrás pero no vengan para adelante ahí sino que mantengan la alineación al centro o un poquito más para atrás y ahora el otro brazo el que puede, quiere, lo estiramos por arriba para permitir esa apertura profunda del pecho y también si puedo y si quiero, si lo siento cómodo, estiro ese brazo hacia el cielo y puedo sujetarme la ingle. La mano viene por detrás y por debajo agarrándome la cara interna del muslo derecho y puedo abrir ahí. Solo si puedo y si quiero se si me queda cómodo, si no, no, no lo hagan. Si no, solo el brazo por arriba. El abdomen está activo, las costillas cerradas. Respiro y es una postura que me alarga. Todo ese espacio entre las dorsales, la espalda baja. Y ahora con la siguiente inhalación vamos a subir. Inhalo. Alineo, exhalo. Tomo postura de cuatro apoyos y cambio. Inhalo, estiro el brazo izquierdo hacia la izquierda y acá empujen, crean espacio antes de la torsión luego exhalando, paso para el otro lado y acá chequeamos lo mismo, que nuestras caderas nos queden a la altura de nuestras rodillas abro todo lo que puedo mi pecho hacia el lado izquierdo y ahora si sí es posible, solo el que puede estira el brazo y solo el que puede y el que quiere otra variante es alargar el brazo hacia el cielo dar la vuelta y agarrarnos la ingle o la cara interna del muslo izquierdo sería. y ahí descanso siempre recuerden que cuando digo relajo igual hay cierta actividad nunca estamos desplomados completamente relajados hacia la tierra entonces cada uno observa su propia respiración Y luego despacito, inhalando, vamos reincorporándonos. Y ahora acá, ahí, voy a mostrar tres opciones para tener mucho cuidado con nuestras cervicales. Luego de las rotaciones, lo que vamos a hacer es alargar nuestra columna, creando espacios, dándole descarga. Entonces, con mucho cuidado, nuestras cadenas quedan sobre rodillas. Voy a empezar a caminar hacia adelante con mis manos. Y acá es donde va a haber tres opciones. Puedo dejar, con activación de mis brazos que la cabeza ingrese siguiendo la línea de la columna y me estiro en esa línea y sostengo ahí esta es una opción luego la segunda opción es si me siento muy bien cómoda, cómoda, puedo apoyar la frente en el piso sin que se me vengan para adelante ahí se están viendo un poco las caderas y si acá también estoy súper, me siento muy, muy, muy cómodo voy a apoyar el pecho o el mentón llevándolo hacia la tierra, alargando Acá también se me está mirando ahí. Sin permitir que las pelvis o que la cadera se venga para adelante. Queda ahí donde está, entonces va a depender de cómo están las cervicales de cada uno. Si me duele el cuello no apoyo el mentón, puedo apoyar la frente y si no quedar aquí arriba. En todas las variantes el abdomen está activo. Lo estamos sujetando. Y respiro. Esta postura también es un gran alivio para hacer una disparada espalda, alargándola. Y luego para salir, me deslizo hacia atrás. Y ahora llevo los brazos por los costados del cuerpo, los dorsos de las manos, la parte de atrás va sobre la espalda baja en el hueco entre costillas bajas y crestas ilíaca, el hueso de arriba de las caderas ahí dejo que queden los dorsos que los codos cuelguen y aflojo a las personas que no les llegan la cabeza al piso no les recomiendo poner los brazos así pueden quedar con los antebrazos al piso empujando todo el peso hacia atrás para hacer justamente la contrapostura entonces el que llega sin problemas dorsos y codos colgando el que nos llega antebrazos hacia la tierra empujando hacia atrás porque lo que queremos siempre es crear espacios de aliviar no comprimir luego lentamente inhalando nos vamos reincorporando volvemos a postura de cuatro apoyos y ahora sí empezamos que ya tenemos esos toda nuestra columna trabajada vamos a empezar con esta activación más potente del centro lo que voy a hacer es al inhalar estirar mi brazo derecho y estirar mi pierna izquierda tratando de sea al mismo tiempo sujetando el centro y en una línea el pie en flex, talón hacia afuera deditos hacia el piso luego exhalo, a apoyo y luego cambio inhalo y estiro brazo izquierdo pierna derecha, empujo cada vez que levanto un sostén empujo con el que me queda de base y así voy a continuar, lado y lado, alineando, estirando, y empujando. Este mismo movimiento luego lo vamos a hacer de espalda. Para dar esta activación desde nuestro centro, tratando de que la columna no cuelgue, de que nada cambie cuando libero esos pilares, que nuestro centro se active realmente. Y de esa manera podemos preparar el cuerpo de manera óptima para esa postura central del rumbo este. Tromado. Ahora nos vamos a quedar, cuando subamos cada uno el brazo izquierdo y la pierna derecha, voy a estirar y me voy a quedar. Vamos a contar acá cinco respiraciones, alineando, empujando y estirando, cinco respiraciones. Puedo respirar nariz, boca. Nos vamos a quedar que no se nos caiga el abdomen ni el pecho. Cinco respiraciones. El piecito está activo por detrás, la pierna está activa. Todo el cuerpo está activo. Y apoyo. Vamos con el otro lado. Estamos intercalando, es un brazo y pierna contraria respiraciones, empujen ¿Eh? espacio entre los hombros y las orejas, no traten de mirar para adelante, una vez que ya ven la postura háganla con su propia respiración, para no tener que estar mirando para adelante y apoyo ahora desde acá, separo bien las manos apoyo deditos de los pies Inhalo, levanto rodillas, 5 centímetros de piso, vamos a hacer 5 respiraciones aquí. Ya estamos bien fuertes, bien estables, conecten con ese centro. Conecten con esa energía que viene desde ahí, esa fuerza interna. Ahora despacito. Falta todavía una. <ríe> Inhalo y voy llevando los isquiones hacia arriba y hacia atrás. Miro hacia adelante antes de estirar las piernas. Primero alargo la columna, le doy espacio. Ocelot, acecho. Y luego inhalando, voy alargando. Recuerden que esto lo digo siempre: el que no puede estirar sus piernas manteniendo su columna larga, flexionen sus piernas, isquiones hacia arriba y alargo columna. Nunca estemos ahí redonditos. Siempre estamos con la columna larga, creando espacio. Renado y ahora vamos a entrar de nuevo exhalando en los celos, vamos a mirar hacia adelante y vamos a dar un gran paso con la pierna izquierda hacia adelante por la cara externa de la mano izquierda y un gran paso con la, el pie derecho por la cara externa de la pierna derecha. Y voy a descender isquiones glúteos hacia la tierra. Vamos acá a juntar nuestros puños unidos al centro del pecho. Quedando de esta manera. Ahí. Alargo la columna y ahora esto lo vamos a hacer varias veces. Inhalo, me pongo de pie. Desde aquí. Exhalo, libero brazos. Inhalo, elevo brazos. Jalo la energía del cosmos, desciende en esos puños Tera Tlatconi o Kina, el gesto de manas de poder. Lo desciendo al centro de mi pecho y vamos descendiendo hasta entrar nuevamente en postura de rana. Apoyo manos, doy un paso hacia atrás, doy otro paso hacia atrás y apoyo rodillas. Vamos de nuevo, inhalo, rodillas arriba. Exhalo, celo. miro hacia adelante, acecho, inhalo, más arriba. Exhalo, celo. Inhalo, doy un paso ahora con la pierna derecha primero, luego pierna izquierda. Desciendo postura de rana, coloco el gesto de poder. Aquí los que pueden, porque entiendo que hay gente que se va a sentir que se cae hacia atrás o que se queda la espalda muy encorvada y no pueden subir. Entonces solo el que puede trata de alargar los brazos, jalar esa energía con la espalda erguida, recta y desciende semanas. El que siente que no puede, que le cuesta mucho elevar los brazos. No haga ese gesto y solamente coloque el manas, que eso le va a ayudar a empujar sus rodillas y a erguirse más. Eso no hay problema, cada uno chequea. Vamos arriba, bando por inhalo, exhalo, libero brazos, inhalo brazos arriba, exhalo, desciendo con ese gesto de poder al centro del pecho, cuando llegue al pecho flexiono, entro en postura de rana, la gente que se cae hacia atrás, lo mismo, levanten los talones, y no pasa nada, con los talones arriba, columna arriba, apoyo las manos y ahora vuelvo primero con la pierna izquierda, luego la pierna derecha, apoyo en cuadrupedia, alineo, vamos por última vez, inhalo, rodillas arriba, exhalo, ocelot. inhalo, más ti. exhalo, ocelot. ahora pie izquierdo primero para adelante, un gran paso luego la pierna derecha, exhalo, entro a en postura de rana, el que puede se siente capaz de hacerlo, inhalo, jalo esa energía del cosmos, traigo hacia mi centro de poder. Y aquí vamos a mantener cinco respiraciones. Estamos ahí, alargando nuestra columna, alargando, los bajitos, tratando de no estar acá, siempre abriendo, Cinco respiraciones, mirada al frente, relajen bien ese cuando finalizamos con esas cinco respiraciones lo que vamos a hacer es en vez de subir de manera muy lenta y suave vamos a ir sentándonos hacia atrás lento y suave, me siento vamos a colocar nuestras piernas en la línea de nuestras caderas desde los pies paralelos rodillas, muslos desde ahí nos vamos recostando manteniendo la planta de los pies en el piso. Entonces acá es donde vamos a realizar esa conexión con el centro pero estando de espaldas. Lo mismo que hicimos, bueno, muy parecido, no muy Vamos a levantar rodillas a la altura de las caderas. Vamos a llevar tobillos a la altura de rodillas, 90 grados, pie en flex. Estiro los brazos hacia el cielo y acá trabaja la coordinación vamos a llevar ahora pies en puntitas y voy a movilizar mi brazo derecho primero y mi pierna izquierda recuerden que ustedes están en espejo así que se va a ver al revés o oh, bueno, yo estoy en espejo, yo mismo <risas> entonces voy a llevar mi brazo derecho hacia atrás y mi pierna izquierda tocando la puntita hacia el piso pero sin cerrar la pantorrilla o sea sin perder esa forma de ángulo de 90 grados luego vuelve la pierna y vuelve el brazo y cambio el otro. Y continúo de esta manera, al inhalar es cuando estiro, conecto desde el centro, al exhalar vuelvo. Al inhalar estiro, al exhalar vuelvo. Van a notar que si realmente no estamos cerrando este ángulo, no lo achicamos, al movilizar de esta manera, es desde la cadera la flexión, es solo desde la cadera. La pierna ni se mueve y el centro se activa. Entonces, lo que tengo que trabajar es la coordinación con los brazos, intercalando brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo, acompañando la respiración. mucha preparación porque la postura del chillán realmente es muy exigida para nuestro abdomen y a veces la fuerza esa no la terminamos sacando del centro y empezamos a lastimar nuestra columna, entonces por eso es muy importante todas estas preparaciones, vamos a detener ahora y vamos a colocar las manos ejerciendo presión hacia nuestras rodillas y pies en flex, entonces acá de nuevo estas fuerzas opositoras, como si mis rodillas quisieran venir y mis manos las quisieran detener. Y ahora va a ser la cara del mismo lado del cuerpo, brazo derecho y pierna derecha. Voy a inhalar y voy a estirar abriendo. El pie no va a tocar el piso, va a quedar cerquita, pierna súper estirada, talón hacia afuera, dedos hacia arriba. La palma de la mano apuntando hacia el costado. Luego exhalo, vuelvo, inhalo, me estiro, exhalo, vuelvo y continúo de esta manera. Inhalando me estiro, exhalo, vuelvo. Y así, lado y lado, notando cómo nuestro centro sigue trabajando, se sigue activando. De esta manera, estando atentos a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, que el movimiento ese venga de nuestras caderas, de nuestro centro. Pueden respirar nariz-nariz, nariz-boca. Nariz, lo que le resulte más efectivo para este momento. Uno más de cada lado y detenemos el movimiento. Apoyo planta de los pies sobre el piso. Abro las manos en forma de cruz, ancho y altura de hombros, así como están las piernas sin cambiar nada, vamos a dejarlas que caigan hacia el lado izquierdo y que la cabeza voltee hacia el lado derecho, ambos homóplatos y hombros tienen que estar sobre la tierra, relajo, relajen acá esta zona entre las costillas bajas, la cadera, relajen el abdomen, Lo voy pasando por el centro Alineo la columna siento la parte plana del sacro por detrás Y luego dejo caer Las rodillas hacia el otro lado Y la cabeza hacia el lado contrario Y relajo Descargo Dejen que ahora el abdomen se abra Se expanda Que nos vamos a disponer a entrar En la postura del profeta el que necesita un amoncito se lo puede ir colocando y ahora lo que vamos a hacer es por un costadito vamos a llevar las rodillas la cabeza hacia el mismo lado y nos vamos a hacer chiquititos como una bolita, como un capullo y desde ese lado Entonces, vamos a comenzar a reincorporarnos ayudándonos y haciendo palanca con nuestros brazos lo último que sube es la cabeza me voy reincorporando y nos vamos a sentar para ir entrando directo en la postura, luego de estabilizar la parte superior solo tres veces. Inhalo y elevo brazo derecho, coloco la palma y los dedos apuntando hacia mis glúteos. Inhalo y elevo brazo izquierdo, coloco la palma y los dedos apuntando hacia mis glúteos, abro el pecho. Elevo el esternón, inhalo Y al exhalar, vértebra vértebra Voy cayendo hacia atrás sin que mi pecho se cierre No se sumerja ahí en el pecho Abro ese pecho, codos debajo de hombros Desde fuerza de manos, antebrazos y tríceps Con el centro Inhalo y me voy a reincorporar No en el cabezazo, no es desde ahí Es desde el centro y desde brazos Luego exhalo, me voy a recostar otra vez sobre los codos, pero no recostar, no se aflojen del todo. Inhalo y arriba otra vez. Exhalo, vuelvo sobre los codos. Y ahora sí, desde acá vamos a entrar finalmente a la postura de Teomama, Chilam o profeta Entonces vamos a ir deslizando los codos hacia nuestro centro con este gesto de Pauchikali del cuenco, del vaso de águilas, lo vamos a colocar en nuestro centro perceptual bajo, abrimos el pecho, juntamos las piernas, podemos poner solamente la puntita de los dedos de los pies, ese pecho está abierto y vamos a comenzar con este intento, vamos a lo profundo, cerramos los ojos, soy el conquistador del vaso de las águilas. Somos los conquistadores de este espejo, de este cuerpo, de ese reflejo, somos el que observa y lo reflejado a la vez y desde este lugar vamos a comenzar con el movimiento de nuestra cabeza con la respiración barredera. entonces llevamos primero el mentón sobre el hombro izquierdo, vamos a tomar una inhalación profunda, vamos a respirar solo por nariz y luego Acá estoy de nuevo, no me di cuenta en qué momento se cortó, espero que no haya pasado mucho tiempo. Eh, ya igual íbamos a entrar en la postura, en la explicación de la postura del rumbo central de Tlacotlampa. Eh, eh, bueno, voy a continuar así podemos finalizar la práctica. Estábamos entonces en la postura de mi Kistli de cadáver, recostados y decía que lo que vamos a hacer es empezar a abrirnos hacia los lados en forma de cruz primero, las piernas bien separadas y luego los brazos por arriba de la cabeza ahora vamos a llevar, dejando las caderas así como están el torso hacia el lado derecho y el pie izquierdo, la pierna izquierda hacia el lado derecho también quedando como si estuviéramos en una media luna por el piso y eso nos va a ayudar a abrir toda la zona del centro y el lateral que estuvo trabajando entonces me quedo en este lado y me estiro, me alargo me alargo todo lo que pueda respiro profundo respiro bajo y suelto todo por la boca alivio y ahora vamos a abrirnos en forma de cruz otra vez hacia el centro, al niño y llevo el torso hacia el lado izquierdo manteniéndome pegado al piso ahora la pierna derecha tocando hacia el lado izquierdo juntándolas, tocando el tobillo quedando como en media luna y ahora me abro todo del lado derecho me estiro, me alargo respiro bajo y profundo y ahora por este mismo lado derecho nos vamos a ir haciendo otra vez un capullito una bolita y acá voy a mostrar las dos opciones la opción uno para hacer la postura del rumbo central es la llama como les explicaba le Michael eh, es lo que en yoga se conoce como el paro de hombros por eso si alguien no lo quiere realizar las mujeres que están con el periodo menstrual tampoco lo realizan o las personas que tienen algún problema en las cervicales tampoco lo recomiendo por eso es que voy a dar las dos opciones de hacer la llama o hacer pano el que no va a hacer la llama no es necesario que se levante va a quedar recostado boca arriba de esta manera descansando el que sí va a realizar la llama lo que vamos a hacer es reincorporarnos nuevamente como habíamos preparado la postura inicial del chacmón y lo que vamos a hacer es empezar a darnos un masaje primero a nuestra columna. Esto igualmente también los lo que quieren hacer la otra postura, si lo desean lo pueden hacer, como ustedes quieran. Se pueden tomar por debajo de nuestras piernas, a nuestras corvas, el área detrás de nuestras rodillas. Aquí vamos a estar con la columna erguida, vamos a levantar nuestras piernas y luego vamos a redondear la columna. Para redondito caer hacia atrás y luego con un impulso volver a ponernos de pie. Entonces redondeo, le damos un masaje a nuestra columna Y aquí nos volvemos a abrir el pecho y a poner, no de pie, perdón En el sentados Redondeo, me dejo caer para que no me lastime y justamente sea un masaje Redondeo, me dejo caer, me masajeo y luego abro el pecho Redondeo Y es aquí donde el que va a entrar en la postura de la llama Nos vamos a dejar caer para terminar de elevar las piernas por completo entonces vamos a empezar a hacer este masaje cada vez un poquito más cada vez un poquito más y ahora en el siguiente impulso voy a entrar en la postura hacia atrás voy a dejarme caer hacia atrás voy a colocar mis manos por la cara posterior del cuerpo llevando rodillas hacia frente ingresando los codos los codos tienen que estar súper hacia adentro y me tengo que sujetar desde costillas bajas y desde ahí Voy a comenzar a estirar. a estirar primero una pierna y dejar la otra flexionada. Y en el caso de que y quiera, estirar las dos. Abre los deditos como una llama. Y me alargo, me estiro hacia el cielo. Broto como una llama desde lo profundo de mi ser. Codos hacia adentro. Noten que acá yo puedo hablar porque mi garganta no está presionada. Hay espacio. No estamos comprimiendo nada. Apunto con mi pelvis hacia adelante, coxis hacia el cielo ahora. Esta es la opción para el que hace la llama, se van a quedar ahí un ratito. Voy a flexionar piernas, voy a mostrar la opción para el que quiera hacer el puente o pano. Entonces, por un costadito es que siempre nos levantamos, redondeamos la columna, estamos de esta manera, también en la misma postura inicial, o ya nos hicimos el masajito, llevo un brazo hacia atrás, deditos apuntando hacia glúteos, el otro brazo hacia atrás y presionando desde la base de los talones, muslos, muslos internos inhalo y arriba elevando la cadera y voy a poner las manos debajo de hombros, tobillos debajo de rodillas <coughs> abro el pecho y alineo la cabeza con el resto de la columna me alzo y trasciendo las adversidades a esta postura del pano puente de tu batún, el maya Abro, abro y mantén. Cada uno entonces va a mantener la postura hasta donde pueda, hasta donde quiera. Los que estamos en la llama para salir de la postura de la llama, lo que vamos a hacer es llevar nuestras rodillas hacia nuestra cabeza o el que quiere y el que puede, puede estirar sus piernas hacia atrás y entrelazar sus manos, presionando hacia la tierra, alzando sus hombros del piso, creando espacio y estirando. Luego de aquí, manos, rodillas, cabeza y de a poquito me ayudo hacia el piso, vértebra a vértebra, es lento y controlado el descenso, jamás bajo bruscamente lento y controlado, hasta que mis plantas de los pies se apoyen hacia la tierra y aquel que estaba en puente desciende de la misma manera y todos quedamos exactamente en la misma postura vamos a quedarnos aquí ahora con la planta de los pies en el piso sin hacer nada relajo entonces si cada uno está en la postura o la quiere volver a realizar ahora que ya sabe cómo entrar y cómo salir Voy a dar un espacio para que lo puedan hacer, para que se sientan cómodos. Recuerden que la misma manera en la que entro en la postura, salgo de manera suave, consciente. Armo y desarmo con la misma conciencia las posturas. Armo y desarmo de la misma manera. Voy a esperar un rato para que cada uno lo pueda realizar o simplemente, si estamos aquí todos relajando el cuerpo, volviendo hacia la calma. Pueden dejar ahora estirar una pierna, luego la otra, relajar. El que lo quiere realizar otra vez lo puede hacer, siempre con esas intenciones, direccionando la energía. Y ahora vamos a hacer unos últimos movimientos muy deliciosos para nuestra columna, nuestro cuello, todo el cuerpo. Para volver a la calma y luego pasar a la técnica nahuálica del día de hoy. Entonces, vamos a llevar nuestras plantas de los pies otra vez hacia la tierra. Vamos a dejarlas caer hacia el lado izquierdo. Vamos a girar sobre ese lado izquierdo y vamos a acomodar ahora las caderas y las rodillas. Todo en 90 grados. Cadera sobre cadera. Rodillas en 90 grados. Mano derecha sobre mano izquierda. Vamos a ver se, ¿Cómo se ve? Ahí. Y ahora, de esta manera vamos a empezar a hacer como una especie de reloj con el brazo. Perdón, no por arriba. Por, por delante dándonos un masaje. Entonces... Voy a estirar todo lo que sea posible en mi brazo derecho, como con el pecho aplastando mi hombro izquierdo para que justamente toda esa zona del hombro, de los hombros de los tome muchísimo espacio. Me alargo todo lo que pueda. Y ahora inhalando, la mano va a empezar a volver y esa mano y ese brazo es el que me va a llevar. Voy a ir tocando mi cuerpo, deslizando deslizando, y cuando ese brazo se estire por el lado contrario, es ahí donde me va a ayudar a que la cabeza gire, los homóplatos se apoyen, estire y alargue todo el pecho. Luego es la misma mano la que va a volver, toca el pecho, pasa por el centro y es la que me arrastra, la que me lleva a la cabeza, ese mismo brazo, esa misma mano. Es súper delicioso para la espalda, para el cuello, para todo el cuerpo. Yo no tengo tanto espacio con la pared, pero la idea es que estén bien esos brazos, que se alarguen, que sientan los espacios que se están creando en la columna. Vamos a hacer cinco veces y volver. Cambiar de lado lo que vamos a hacer es cuando estoy volviendo Dejo el pecho abierto Traigo las piernas Y me voy del otro lado Vamos a alinear las caderas Me voy a poner la espalda para mostrar una vez después voy a girar al revés Para poder quedar viendo hacia ustedes Alargo para que se vea de los dos lados Alargo todo lo que puedo y luego inhalando viene ese brazo, tocando por completo nuestro cuerpo y ayudándome a abrir y a estirar hacia el lado contrario, buscando siempre que ambos homóplatos estén tocando el piso, ambos hombros estén tocando el piso. Luego lo que primero viene es el, la mano, el brazo, bueno, el antebrazo y luego sigue todo. Y es ese brazo que lleva mi cabeza, que lleva mi cuerpo, y me ayuda. Lado y lado, es súper delicioso este movimiento, realmente pruébenlo suave y lento con su respiración y es súper, súper hermoso, súper, súper hermoso. ahora de este lado el cuerpo entra en calma también con ese contacto que le damos con nuestras manos hacia el pecho, hacia los brazos le damos señales a nuestro cerebro, a nuestra mente de que está todo bien, de que es un lugar seguro de que estamos bien entonces puede, nuestro cuerpo puede entrar en calma puede entrar en paz lo vamos a hacer por última vez apujito, posición fetal, tapando con los antebrazos, la cabeza, preparados para resurgir y ayudándonos con los brazos, vértebra, vértebra, inhalando, nos vamos a ir reincorporando despacito. Y ahora desde aquí cada uno va a tomar postura para hacer la recapitulación, para trabajar la técnica nahuánica del de rumbo oeste, plania e Ixilova, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, cada uno toma una postura que le resulte cómoda. Buscamos que haya una misma línea entre nuestros esquiones, los huesitos debajo de la cadera, crestas ilíacas, hombros, parte posterior de la cabeza. Vamos a colocar nuestro cuenco, mano derecha sobre mano izquierda, los pulgares se tocan, codos y hombros hacia atrás, pensando en este espejo, en este cuenco de agua. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a comenzar con nuestra respiración barredera. Vamos a iniciar por el lado izquierdo. Volteando la cabeza. Inhalando bien profundo. Y al exhalar vamos a ir rotando la cabeza por el centro hacia el lado derecho cuando llego al lado derecho vacío pulmones y volviendo otra vez profundo y exhalando voy volviendo hacia el centro y ahora comienza el recorrido por nuestros propios pasos desandando el camino corremos nuestros pasos para encontrarnos a nosotros mismos, vamos a ir recordando desde que comenzó nuestro día hasta el momento presente, paso por paso, sin apuro y sin pausa y sobre todo sin juzgar, sin criticar, sin opinar donde observan que empieza este diálogo interno apóyanse en esta respiración barriendo, soltando, limpiando el camino recuperando su energía Mente, esa mente limpia que no reacciona que frente a los estímulos toma silencio y observa Mucho diálogo interno